hola amigo youtube sufrán con Espinola. estamos acá en Max. uy casi me choco fue lento y de repente fue rápido y fue increíble que no me choca así ah, que okay. así que bueno casi me choco voy a hacerlo rápido super. Hola, Bien ¿Qué te pasa, Trunks? Yo sabía que en el futuro vivían tranquilamente ¿O acaso sucedió algo malo otra vez? ¿Qué? Dices que en el futuro alguien parecido a mí desató su furia ¿Y crees que sea bueno, que yo? Yo El próximo capítulo de Dragon Ball Super será un mensaje del futuro Goku Black ataca Bien. Y mi arena quedó rápido. Bien. Bien. Bien. Hasta el próximo video. Comenta, suscríbete y. la